¿Qué tal? Gente? Aquí los saludos de Shibu07 y sí señores, hoy hoy estamos en una nueva video reacción Sí, una nueva video reacción y ¿de qué va a ser Shibu? Pues pues sí señores, algo de terror, ¿por qué? Porque ya saben que aquí me gusta el terror y pues les gusta meter terror, ¿no? Yo también me, me gusta meter terror a ustedes, así que bueno, pues hoy vamos a ver una video reacción de este cómic coreano Que pues creo que ya ha sido muy famoso en los tiempos, aunque yo no lo he visto, pero pues me gustaría verlo Porque en su momento no, no, no me interesó eso, así que bueno... Aquí lo encontré en un video, me, lo puedes buscar en Google también, así como... Don't Donkos, así se encuentra en internet, pero pues aquí está subtitulado, se los traigo fácil y sencillo, así que bueno. Pues les recomiendo subir al máximo volumen como yo, para que se asusten, para que se caguen como yo. Que no sé qué vaya a pasar, pero bueno. Vamos a ver qué pasa en 3, 2, 1, vamos a ver el video. Ah, tengo un poco de miedo, ok. Lo voy a ir parando para ver qué... ¿Qué onda? A ver, fue alrededor de las 11.20 de la noche Iba por mi casa, exhausta después de una agotadora noche de estudios en la escuela Pero no había nadie en la calle, lo cual me pareció raro Normalmente siempre hay gente incluso por la noche Esto después de que mi complejo de apartamentos creció, ok Yo creo que la voy a dejar siguiendo porque si no vamos a estar aquí un buen rato Así que, pues, está bien Oh, shit, ¿qué fue eso? Ah, pues. Ok, ah, ok, y te dan tiempo de leer, así que no hay texto. ok pues con la siguiente parte, de todos modos sentí miedo, así que me quedé mirando hacia el suelo mientras caminaba hacia mi casa Y peor que tiene esta música de terror Ok De repente una sombra se extiende hacia mí, lo cual me llamó la atención, porque se supone que no había nadie a mi alrededor uh, Ok Y vi a una mujer que caminaba delante de mí, pero se veía un poco extraña, coqueaba y se le dificultaba caminar Parece que tenía un problema en sus piernas Oh shit, ¿por qué, ¿Por qué tiene...? Tiene una pierna chueca, ¿no? Ya que ella caminaba muy lento, pronto la alcanzaría acercándome más. Pude verla mejor. Oh. se me encuentra esto, me da un infarto. Se los... Llevaba una pijama sucia de color rosa y parecía como si todas sus articulaciones de su cuerpo estuvieran torcidas. Aún peor, su cabello era un desastre y estaba muy descuidado. Dios, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Me pareció tan raro que dejé de caminar. Pues sí, te quedas en shock, así que ¿Qué pedo? Sentí como si no debía estar más cerca de ella. Ni tengo el valor para pasar a un lado de ella. ¿Qué miedo? ¡Ay, cabrón! <risa> ya sé que... Está re bien, no me puede. Ni siquiera que tenía razón. Me quedé paralizado. Muy capaz de mover... Oh, oh, oh qué fue eso. ¿Qué fue eso? ¿Por qué se movió? ¿Dónde está mi hija? No sé, ya. Vete aquí, largo. <risa> pues a ¿no veces que una respuesta a lo que me... A lo que me preguntaba. okay Ok. Oh, por Dios, yo ni siquiera sé qué, en qué estaba pensando cuando dices. Me da escalofríos de solo pensar en ese momento. Dios. O sea, ¿está apuntando? La respondí apuntando al lugar más lejos que pude. Oh. Por, por ahí. Oh, yo solo quería que ella se fuera lejos de mí. Dios, se lo juro que me espanté bien feo. Entonces ella se fue cogiendo hacia donde yo había... Donde yo había señalado. Ahí se escribió. Y después ya no la volví a ver. Ok, se fue. Uff. ¡Dios! Con temor de que me lo encontré otra vez, traté de dar la vuelta y salir de ese complejo de apartamentos. Pues estoy bien feo, se los juro, eh. Ay, a ver. No podía pensar en nada, solo que llegar a un lugar donde hubiera gente, ok. En ese momento. No, ¡No por favor! Ella no está aquí, ok, le oí gritar desde muy lejos. <risa> ¡Ay, puta madre! <risa> <risa> ah, no recuerdo, no puede esto Me enteré de que mi vecino me encontró desmayada en el sol y me llevó a mi casa Oh, oh A donde a ser una mujer de 36 años Saltó de su apartamento y murió en un instante Mi mujer decía como su esposo le decía a Cho Fue un marido que se divorció debido a la verdad cuando se Después de ella perdió la custodia de su hija de 2 años de 6 Y decidió suicidarse Ok, esta es una historia real Si no sabía... Después de ese incidente, a Chau se le ha visto caminando alrededor de su complejo de apartamentos en varias ocasiones, siempre haciendo la misma pregunta, ¿dónde está mi hija? Espero que les haya gustado esta video reacción, que bueno, espero que también se hayan cajoteado como yo, porque la verdad casi me, me cajoteo aquí. Y bueno, nos vemos en un siguiente video, ya saben si les gustó, dejen sus like suscríbanse, si no lo están y si son nuevos, pues espero que les haya gustado. Ya saben que aquí subo puro terror y pues algunas cosas que se me ocurran en mi mente brillante e ingeniosas y asquerosa también. Y bueno, pues nos vemos, un saludo.